Hasta aquí el desarrollo de este curso sobre el dolor lumbar, esperamos que te haya aportado una visión más completa sobre este dolor. De todos los distintos tipos de dolor crónico, es probablemente el que más impacto social y económico tiene, además hemos abordado las distintas estrategias terapéuticas que existen en la actualidad, desde la farmacología hasta la fisioterapia, pasando por las principales técnicas intervencionistas. Y, por supuesto, no nos hemos olvidado de la psicoterapia. Este curso solo ha cubierto los aspectos más básicos de este tipo de dolor crónico. Existen otros muchos temas y conceptos más avanzados que son necesarios para comprender, conocer y tratar en profundidad el dolor en su máxima expresión. Por ejemplo, la anatomía y fisiología de la transmisión dolorosa, las bases farmacológicas implicadas en la acción de los distintos analgésicos, técnicas intervencionistas en el tratamiento del dolor, el diagnóstico y abordaje terapéutico en el tratamiento del dolor, la psicología del dolor, la medicina física, o temas más específicos como podrían ser el estudio de los receptores implicados o los distintos neurotransmisores o los mecanismos medulares del dolor y la función sensorimotora. Estos son los nombres de algunas de las materias que abordamos en el Máster Universitario en Aspectos Clínicos y Básicos del Dolor que realizamos conjuntamente con la Universidad de Cantabria y la Universidad Rey Juan Carlos. Así que ya sabes, si quieres convertirte en un especialista en el estudio y tratamiento del dolor, te esperamos en la Universidad Rey Juan Carlos. Hasta pronto.